día más. Con el nuevo día viene la esperanza de que todo sea diferente. ¿Y por qué no? Hoy debe ser el día. Ya lo he decidido y nadie me podrá decir que no. Primero, un rico baño. Y ahora una buena afeitada. Escoger la ropa que me hace sentir bien. Ser quien realmente quiero ser. Porque estoy seguro de quién soy. Y de cómo quiero que los demás me acepten. Sí, hoy será ese día. Hoy seré yo. Hoy saldré a la calle sin preocuparme del qué dirán. Ni de las burlas, ni del rechazo. No, aún no. Esta sociedad no está preparada para aceptar a las personas como son. Hola, Ariel. Buenos días. Quizás sea mejor guardar las apariencias un día más. At the end of the street, the park you used to roam. At the end of the day, all those feelings come home. There's some lips on my neck, then they will come on through. But I cannot forget, they don't belong to you. Saddest of all is the image I get of your magical touch tried right by somebody else. Still wonder what if Put some names on mistakes Questioning what I've missed There's a pain in my throat And it will come through Cause I know for a fact I'm all faded to you